Hola, buenas tardes. Mi nombre es Naira Monzón y vengo de la Fundación Yacar. Naira, ¿a qué se dedica la Fundación? Pues mira, nos dedicamos, hacemos cooperación social, que trabajamos aquí, con, en este momento estamos trabajando con menores de casas de acogida, y eh, también tenemos un proyecto con la Universidad y con la Fundación Universitaria, que colaboramos con Ruta 7 como patrocinadores, y nada, ahora mismo estamos en Gran Canaria Accesible, nos han invitado para conocer la feria, ayer estuvimos dando una pequeñita charla, o sea que muy contentos. O sea que han participado uh -huh. activamente. Hemos participado activamente y esta tarde hemos venido a visitar la feria con menores de, eh, de, de centros de acogida junto con la ONG Mensajeros de la Paz. Muy bien, porque potencia la concienciación de los sí. peques, la gente va permeándose de la realidad de la accesibilidad, que es sí. transversal a todo, ¿verdad? Sin duda. La importancia que tiene el que estos menores puedan ver que hay otros niños que tienen otras dificultades y que tienen otras que tienen otra manera de ver la vida y que a los que tienen que respetar, tienen que ser sensibles en cuanto eh, al tema de la accesibilidad, que todos tenemos, eh, todos en algún momento podemos ser disfuncionales y lo importante es empezar a trabajar con ellos desde pequeños.